¿Aló? ¿Ahí se escucha? Sí. Ahí estamos. Sí, sí, sí, es sí. que entré y justo estaba muteado. ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? Bien, perfecto. Este, bueno, muchas gracias por acompañarnos, Kirbuk. Yo soy Alicia de Pulpo Pilar. Hola. platico eh, la. un poquito, por favor. Quiero nada más para, para platicarle, ¿sale? Sí, dale, por favor. Este, Emilio, dame unos segundito eductivo, nada más estoy... bueno, te platico rápido la dinámica es esta eh, nosotros, bueno, coordinamos que sea una pregunta por medio ok, entonces nos vamos a ir consecutivamente, estamos por favor pidiéndole a los medios que sean concisos y rápidos con sus preguntas para que nos echense a todos porque sí somos bastantitos okay. para que tengan oportunidades. De preguntarte y que todos tengan su información. Dale. Dale. Eh, exactamente, tenemos 40 minutitos, entonces, para que nos dechan chance a todos. Funa eh, ¿ya está? Sí, gracias, Felito. ¿Sí? perfecto. Entonces, vamos a empezar con Gonzalo, por favor. Eh, hola Tiergulf, buenas tardes. Eh, te habla Gonzalo Orellana de Hero News. Eh, quería hacerte la consulta de qué tiene Tiergulf que ofrecer a, a Surus. más que nada por el tiempo de inactividad que tuviste en Brasil pero también sí. por el hecho de que te has mostrado demasiado demasiado motivado en redes sociales por esta nueva oportunidad Bueno, yo creo que aporto muchas cosas, um, aporto liderazgo experiencia, eh, soy muy bueno trabajando con el cuerpo técnico para encontrar soluciones a los problemas que el equipo puede lograr tener eh, mi nivel individual está súper bien ya lo estoy retomando, obviamente estar un tiempo sin jugar, eh, igual te lo baja, pero me siento súper bien ah, ya empezamos los entrenamientos tengo confianza, y eso es lo principal Creo que a pesar de haber estado inactivo, por razones X, que obviamente no puedo mencionar acá, eh, ya tengo muchas ganas de volver a competir y tengo muchas ansia de poder demostrar mi nivel y que a pesar de que pasen los años, la edad y el tiempo, simplemente me hace un mejor jugador. Soy como el vino. Vale, muchas gracias. Eh, te deseo lo mejor en, en Isos. Muchas gracias, Gonzalo. Perfecto. Ahora vamos con Miguel. ¿Se escucha? Sí. Sí. sí. Hola Tiago, buenas tardes. Primero que nada, gracias por el tiempo. Y tengo que respetar pregunta. Eh, ¿tío, ¿pues regresas? regresas a LLA después de pasar uh -huh. por SLO, eh, Europa y Brasil. ¿Qué podemos uh -huh. esperar en el regreso a Latinoamérica? Y si hay algún enfrentamiento que esté esperando, más que otro, estamos pensando en Rainbow, que presentó a la Cámara últimamente, o All Night, uh -huh. que fue el segundo, o incluso KLG, que es tu antiguo equipo. Muchas gracias. Bueno, es una buena pregunta Obviamente Kaleji ahora se invirtieron un poco los roles Kyukimura está en Kaleji y yo estoy en Isuru Enfrentarme a algún rival especial Creo que todos los rivales son buenos rivales Siento que la, la LLA se armó muy bien Todos los equipos invirtieron bien Tienen muy buen proyecto Entonces son todos rivales a, a vencer um, Y eso, yo creo que eso es lo más importante No sé si me puedes repetir el inicio de la pregunta Porque no sé si me escuchó muy bien la primera parte Sí, sí ¿Qué podemos esperar de tu regreso al LLA después de pasado por Europa y por Brasil? Perfecto. Mira, como, como le dije a Gonzalo, eh, en mi regreso lo que pueden esperar es un jugador con mucha experiencia, eh, que puede aportar mucho a un grupo de trabajo. Obviamente siempre mi enfoque va a ser ganar. Eh, no me quedo en los esports y no sigo compitiendo por estar. Eh, sigo teniendo la misma mentalidad que tuve el 2015, 2016, de querer ser el mejor. Y obviamente lo quiero seguir demostrando. Muchas gracias. Gracias a ti. Seguimos con Facundo, por favor. Ahí se me escucha. Sí, sí, sí, se te escucha súper bien. Bueno, soy Facundo Domínguez de Plus Gaming. Uh -huh. Bueno, mi pregunta es, el, con tu experiencia que adquiriste en Europa y en Brasil, ¿crees que el y Surus tendrá lo suficiente como para lograr dar ese último paso que siempre le falta a los equipos de Latinoamérica en Works? Mm. Creo que ese último paso es un, no es un pequeño paso, es un paso bastante grande. Creo que muchas de las cosas eh, se nos juegan en contra. Ahora, por suerte, estamos en México y podemos entrenar en Norteamérica, entonces se nos abre un mundo de oportunidades, pero obviamente es lo que todos estamos intentando hacer. Nosotros igual tenemos un plantel con jugadores más nuevos. Eh, sería un poco ambicioso decir que nosotros vamos a ser el equipo que va, va a ganar que ningún otro equipo ha podido lograr, pero obviamente creo que es la motivación que tenemos nosotros y por la cual seguimos compitiendo. Eh, yo no me senté sería satisfecho nuevamente ganando en Latinoamérica, aunque hoy en día es mucho más complicado que antes, sino me sentiría satisfecho eh, cumpliendo el sueño de todos los jugadores y de todos los fanáticos de Latinoamérica y por fin dar ese paso. Eh, obviamente decir, hacer es mucho más complicado, yo tuve tres oportunidades y fracasé, eh, esperemos que si logro tener otra oportunidad pueda lograrlo, aunque como, como comento, es algo bastante complicado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Facundo. OK, ahora seguimos contigo, Alex Valverde. Perdón. Hola, Tierwolf. ¿Me escuchan? Te escucho. ¿Cómo andas? ¿Está bien? Bien, todo súper. Eh, soy Alex Valverde de Ball Games para Colombia. Eh, uh -huh. Y, bueno, la pregunta se divide en dos. El mayor reto que tiene Tierwolf a nivel personal y el mayor reto que tiene Isurus en este momento. Obviamente, ganar, clasificar, pero, un reto que ustedes digan esto es lo que nos tiene eh, a vencer Perfecto, mira, yo creo que lo, lo mayor que tengo que vencer es el estigma de las personas, obviamente que mientras uno más viejo se pone, está el estigma que, ¿por qué no traen un jugador de 17 años? Yo tengo 24 y este año cumplo 25, entonces quiero mostrar un buen resultado, quiero demostrarle a la gente que la edad realmente no importa simplemente depende de la disciplina y las ganas de querer ser mejor, creo que a lo largo de los años las personas adquieren nuevas responsabilidades o van perdiendo la motivación cuando no logran su objetivo, y eso, yo quiero demostrar que no importa si pasan 5 o 6 años, si quiero ser el mejor, le pongo el empeño y lo voy a hacer, entonces eso es lo que quiero demostrar, más que nada, y como Isurus creo que el mayor reto va a ser lograr ganar, eh, las últimas dos temporadas para Isurus no lograron ganar, teniendo los jugadores que tenían, para mí deberían haber ganado, para mí Silla a pesar lo mismo que yo, a pesar de lo que la gente piensa, para mí sigue sí, siendo el mejor, eh, de hecho es un orgullo estar en el mismo equipo que él. Y creo que lo que tenemos que demostrar es que a pesar de tener nombres que a lo mejor no son favoritos, como algún otro equipo o lo que los fanáticos opinen, eh, estamos muy contentos con los jugadores que tenemos y tenemos la confianza que a pesar que al inicio a lo mejor puede ser un poco complicado, eh, con el tiempo vamos a ir mejorando y podamos lograr ser el mejor equipo. Súper, el mayor de los éxitos en esta temporada para ti, y Gracias, para Alex. Gracias, Alex, lo aprecio. Perfecto. Eh, Voy a hacer yo la pregunta para Eric de Bonus Stage, porque tiene problemitas con su audio. Uh -huh. Entonces, bueno, es Eric Antonio de Bonus Stage, eh, y espera que te, muy, que te encuentres muy bien. Y bueno, ¿quiere saber cómo ha sido la preparación del equipo para esta apertura 2021? Uh -huh. ¿Y en qué se diferencia de los de speech anteriores? Realmente no sé cómo trabaja Anisurus surujante. Um, realmente no sé si ha cambiado Un poco su trabajo, obviamente tienen jugadores Nuevos, eh, tres jugadores nuevos Que generalmente cambian mucho la función Del equipo, el ambiente y cómo se trabaja Pero yo creo que estamos esforzando Harto, todos los jugadores tienen mucha motivación En parte una de las razones Por la cual el equipo quería a Diego Y a Cerito, a pesar de que habían opciones Con mucha más experiencia, es que son jugadores Que tienen muchas ganas de estar acá Yo tuve la suerte de poder trabajar en mi tiempo libre Como un coach dentro de Furious a ...ayudar un poquito a, a lo que fue Cerito y el equipo y realmente me encontré con un jugador con mucha ambición... Eh, ...mucha motivación que entrena todo el día y da lo mejor de él y creo que encontrar ese balance entre los veteranos... ...que cada vez será apagando un poquito más la llama y juntarlo con jugadores que tienen mucha ambición... ...que son nuevos en este mundo y que todavía tienen muchos sueños que quieren cumplir es algo muy positivo. Entonces yo creo que más que eso, no te podría hablar de cómo trabajan antes... ...pero hoy en día estamos trabajando muy bien, estamos muy felices con los jugadores que tenemos... Y creo que vamos en un buen camino. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Entonces, ahora seguimos con eh, Stephanie Torres, por favor. Hola, Tiro Wolf, un gusto. Aquí un gusto. habla. Espero que estés bien, como lo has dicho me alegro. Eh, aquí muchas desde antes de Chile, quisiera hacerte la siguiente pregunta. Tú, como un profesional consolidado en el tema, ¿Qué consejo les darías a los futuros exponentes que quieran entrar al mundo de los eSports tanto en el tema de salud como en el ámbito profesional? Muchas gracias. Bueno, eso es una pregunta súper importante. Me gustó. Um, creo que a lo largo del tiempo hemos desarrollado varios métodos para poder alargar nuestra carrera. Vimos jugadores famosos como UCI que se tuvieron que retirar por salud. Uh, no puedes entrar acá y, y pensar que va a tener una carrera de 3, 4 años eh, teniendo una mala dieta, comiendo papas fritas, hamburguesa, Coca-Cola todo el día sin hacer ejercicio. Um, cuando estás al nivel más alto, el 1% importa. Eh, tener buena postura, sentirte bien, comer bien, tener la energía necesaria para poder entrenar, a full todo el día y no que después del tercer juego tengas un bajón de azúcar y digas, no, no tengo las mismas ganas, hablo menos. Entonces eso es súper importante y creo que a lo largo del tiempo hemos ido aprendiendo sobre eso, pero por lo general los jugadores más jóvenes tienen más hábitos de casa eh, son más niños, o sea, realmente son personas súper jóvenes Yo lo veo ahora, o sea, nunca, nunca lo pensé cuando tenía esa edad, pero ahora tengo 24 años, tengo compañeros de 18 y digo, <risa> siento que son como mis primos chicos, entonces eso es algo súper importante. Um, y si me puedes repetir la segunda parte de la pregunta sería excelente para mí, para darte la respuesta. Ya, yeah, perfecto. Bueno, yo creo que más que nada como jugador, si es que entra a este mundo de los esports, tienes que entrar a full. Um, no es fácil, hay millones de personas compitiendo por el puesto, uh, vas a sacrificar muchas cosas, yo en lo personal sacrifico estar con mi esposa, por suerte el equipo me deja traer mi perrito, pero hay mucho sacrificio. Entonces, realmente, si se meten a los esports, que no sea algo de moda, no sea algo que encuentren que sea muy interesante, porque sí es genial, sigamos lo que hago, pero también viene con mucho sacrificio y responsabilidad. Um, hay que imaginar que toda latinoamérica juega en méxico entonces gente que sea costa rica colombia argentina uruguay chile cualquier país que exista en latinoamérica va a tener que estar lejos de su ambiente de su país um, de lo que vivió casi toda su vida y no es fácil o sea yo creo que mucha gente comenta sobre el juego y muchas cosas a veces ni siquiera tienen que ver con el juego a lo mejor la habilidad está ahí ahí, pero pueden ser trabas mentales, pueden ser problemas emocionales, puede ser estar lejos de la casa. Entonces, realmente, si te metes en los esports, tienes que invertir 100% como persona. Gracias a ti, Stephanie. OK. Ahora seguimos con Miguel Méndez. Buenas, eh, saludos. Te hablo Miguel Méndez, Digitalizados. Saludos, Miguel. ¿Todo bien? Todo bien. este Bueno, mi pregunta va enfocada en lo siguiente. Uno de la, de los factores o los puntos débiles que vimos de Isuru la temporada pasada fue lo inconstante que eran con los resultados. Uh -huh. eh, ¿Consideras que el equipo ya superó esta fase eh, contando que tienen un plantel nuevo? Um, mira, lo que pasa es que yo creo que, sin entrar mucho en detalle, el tema de motivación fue fue pesado la temporada pasada, por lo que entiendo afuera. No es algo que llegué acá preguntando de por qué hayan perdido o eso, porque. Eh, Equipo nuevo, historia nueva. Um, realmente no sé si lo hemos solucionado. Creo que sería un poco ambicioso decir que lo hemos solucionado considerando que hoy en día el nivel de la liga está mucho más alto y tenemos jugadores nuevos, tenemos tres jugadores nuevos dentro del equipo, pero sí siento que el equipo de hoy en día tiene un techo mucho más alto, es algo que vamos a ir trabajando. Obviamente cuando decidimos traer jugadores nuevos y no traer coreanos o traer jugadores con experiencia, eh, son responsabilidades que asumimos. Um, siempre he dicho que cuando tú tienes un equipo con jugadores veteranos, donde cada uno sabe lo que tiene que hacer, es mucho más fácil simplemente tener un buen equipo, pero que con jugadores nuevos siempre el techo va a ser más alto porque son personas que pueden aprender, que no tienen malos hábitos y que pueden mejorar constantemente y son mucho más jóvenes. Entonces para un proyecto a largo plazo eh, son súper viables. Eh, bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Miguel. Listo, ahora seguimos contigo, Rodrigo Corona. Muchas gracias, buenas tardes, Tai Wolf, eh, Rodrigo Corona de la Agencia EFE. Mi pregunta es, eh, tú que tú estuviste por fuera de esto, este año uh -huh. y, y que incluso estuviste analizando en redes sociales y en algunas transmisiones, uh -huh. ¿qué consideras que fue lo que le faltó a Isurus para mantener eh, el dominio que tuvo eh, en el bicampeonato? ¿Y por qué crees que ahora este nuevo grupo de, de trabajo podría alcanzar otra vez esos, esos altos niveles que tuvo algún día Isurus, que, que está comprometido pues, por el prestigio de la, de la organización? Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Mira, para responderte a tu pregunta, um, siento que Isurus en la temporada pasada tenía dos problemas grandes o tres, te podría decir, creo que el 2v2 de medio jungla um, no era muy bueno, creo que a lo largo de los años, cuando ya hace años haciendo lo mismo y te funciona y sigues ganando y no hay problema, pocas veces te van a forzar a mejorar y justo el otro equipo mejoró en eso y se notó. Um, siento que Slow también, que como siempre he dicho, es uno de mis mejores amigos, no estaba a nivel, no estaba jugando muy bien y él siempre fue un jugador que realmente cambiaba las partidas, o sea, yo le doy muchas gracias a él, eh, los resultados que tuvimos en Calegie en parte son o sea, la gran parte también son gracias a él. Um, y eso, o sea, yo creo que también um, a lo largo de los años, cuando trabajas con los mismos jugadores, es muy difícil decir, estamos haciendo esto mal, tenemos que cambiar, porque entras en una zona de confort. Obviamente, es uno de los mejores jungles que hemos tenido en la región, si no el mejor para algunas personas, está jugando con el mejor midlaner, porque ellos tendrían que cambiar algo que les ha funcionado a lo largo de tanto tiempo. Entonces, a veces cuando metes caras nuevas, cambias el plantel, te das cuenta de algo que mejor estaba haciendo mal, que antes te lo cubrían con compañero. Y cuando tú vas armando a lo largo de estos años un barco con parche curita, eh, en algún momento se va, se va a desarmar, o sea, uno no puede ganar por siempre y en algún momento alguien te va a ganar y eso debería funcionar como motivación para darte cuenta de lo que has hecho mal y en lo que puedes cambiar y estar en un cambio constante para llegar a, a nuevos niveles e intentar ser mejor cada año. Perfecto, sí, gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Uh -huh. Ahora seguimos contigo, Jona Hola Seba, ¿qué tal? Acá Juana de Prensalol ¿Cómo estamos, amigo? Tanto tiempo tantas, tantas lunas, bienvenido de vuelta a Terruño ¿eh? a su región Gracias. Oye, te quería preguntar dos cosas, eh, primero un, un poco que me comentes ¿Cómo ves la diferencia como de nivel entre lo que tú solías jugar en CLS en eh, uh -huh. 2018 a lo que se puede llegar a a ver ahora en la LLA 2020, en términos, como cuánto ha crecido la región, crees tú, en, en términos generales. Y por otro lado, ya en particular, en cómo ve el desafío La Jungla, en particular, para este torneo, tanto por los nombres eh, que te van a, digamos, con el que va a competir directamente, eh, ¿sí? tanto con los equipos con los que se van a estar enfrentando, o sea, los rosters, etcétera. Perfecto. Bueno, primero que nada la liga ha crecido muchísimo en todos los ambientes, desde prensa, como la presentación de la liga, como la competencia. Creo que hoy en día hay equipos que están invirtiendo mucho más. Eh, creo que hay más equipos con la intención de querer ganar. Creo que está más complicado ganar hoy que antes, pero yo creo que una persona que hubiera ganado antes va a volver a ganar hoy en día. Creo que un campeón no lo hace la habilidad, sino es la mentalidad. Creo que trabajar bien con tu disciplina, no, tener, no trabajar con motivación, um, tener buenos horarios, hacer todo lo que puedes hacer para ser el mejor jugador, es lo que te destaca y te vuelve un campeón. Entonces, si vuelvo a hacer lo mismo que hice hace dos, tres años atrás, tengo toda la confianza de que volvemos a salir campeón. Um, y nada, o sea, la segunda parte de la pregunta, ¿me la puedes repetir, perdón, para respondértela bien? So, es sobre el enfrentamiento como jungla, ¿verdad? Claro, y el, el enfrentamiento contra, contra tus rivales directos en la jungla y además sí. un poquito más eh, eh, general respecto de los equipos rivales. Sí. Bueno, a pesar de, de lo que la gente piensa que no sé no sé como que no hay nivel en la jungla, porque se fue José, eh, me gusta como hacerlo acordar que José es un muy buen jugador es muy talentoso y estoy muy orgulloso de que esté en Norteamérica representándonos, pero a lo largo de la liga tampoco era considerado el mejor y puede pasar lo mismo, o sea, yo creo que hay muchos jugadores con mucho talento Seifers, Bougie, Mighty Bear eh, Grel, o sea, la lista sigue y obviamente va a ser un orgullo poder eh, demostrar mi nivel y competir contra ellos, porque si es que puedo nuevamente a mi edad lograr ser el mejor y ganarle a todos estos nuevos talentos todos estos jugadores con muchas ganas de ser el mejor Grell, como te digo, mucho tiempo que es considerado un, una estrella y creo que tiene solamente 19 años. Um, obviamente me va da dar confianza a mí y espero que a la gente como que vuelva a confiar y decir que a pesar de que estuve inactivo y no estuve, um, que sigo siendo un gran jugador y que por no jugar, uno no pierde la habilidad, ni el talento, ni la dedicación, ni la emoción de querer ser el mejor. Y el enfrentamiento como equipo, realmente no sé. O sea, nosotros partimos un poco tarde por varias razones, comparado a otro equipo, pero tengo mucha confianza que a lo largo del campeonato, la hora que llega a playoffs, vamos a tener un gran nivel y vamos a poder pelear por el título. Listo, gracias compañero. Gracias. Que estés bien, amigo. Gracias por todo. Perfecto, bueno. Este, sigue Pedro, pero por favor, chicos, que sean un poquito más breves en sus preguntas, ya uno nada más, para tener chance para participar todos. ¿Sale? Uh -huh. Sigues tú, Pedro. ¿Pedro nos escucha? Perdímelo, no Pedro. ¿Sí? Este, si quieres. No sé si nos saltamos tantito de tu lugar, Pedro, para que siga a alguien y ahorita nos escuchas. Ok, este, sigues tú, Andrés. Yo. Es que tampoco nos escucha. <risa> ahí estamos. <risa> Hello, ahí ahí escucha. Está. Perfecto. Okay. Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad. Eh, mi pregunta, básicamente, es eh, cortita. ¿Cuál es la, la otra liga? China, eh, Corea, uh -huh. Europa va a partir pronto y la última liga va a ser la liga de la LLA. ¿Cómo va a ser el meta? ¿Cómo, cómo piensas que va, se va a transformar y cuál va a ser la solidez entre jungla y Lamid? Porque como en la nueva temporada, las primeras dos o tres semanas son... cada uno busca su estilo de juego. Sí. Um, bueno, yo creo que la meta va a cambiar. Ahora está saliendo el parche en el cual creo que vamos a jugar la liga. Um, entonces creo que nadie sabe cómo se va a jugar. Uh, hace unos días atrás empezaron a surgir unos objetos que están todos haciendo el ítem de support con, con un ítem que lo digo en inglés que se llama Moonflow Staff, que básicamente bufea a todos tus compañeros y tiene una interacción bastante interesante al punto que casi todos los jugadores lo están armando en todos los roles. Pero realmente no sé. Yo creo que el juego no cambia mucho. Creo que ya llevamos tanto estos años eh, con el LOL que van como reciclando los metas, y creo que es algo bueno tener experiencia y ser veterano. Eh, ahora vimos nuevamente que volvió el NAR, que era un personaje gigante, veíamos todo el tiempo que había desaparecido por como un año, y creo que. Hoy en día, lo lindo que tiene el LoL, y lo que espero que siga pasando y con el tiempo siga creciendo, es que se puede jugar todos los campeones. Um, se, vimos un en Corea ayer, cosas que antes sí. eran súper impensables, digamos los mismos 10 campeones, pero creo que algo que ha hecho súper bien Riot Games es que a lo largo del año eh, la variedad y cuántos campeones podemos realmente usar y cómo nos podemos expresar con diferentes eh, selecciones como nicho, como en enfrentamientos especiales, eh, o mejor contra un equipo en especial, eh, es excelente. Entonces, realmente, no te podría decir exactamente cómo va a ser la meta, pero sí va a ser bastante interesante Muchas gracias, te vas a... Gracias a ti Andrés Ok, este seguimos con Monster Gaming Por favor El medio Monster Gaming no nos escucha Ok, bueno voy a darle chance entonces a Ana Coronado por favor Sí, sí, bueno, hola Hola, ¿qué hola. tal? Ah, sí me escucho Sí Ah, Buen día a todos, hola eh, vengo de el Punto Gamer y updateando podcast. Eh, mi pregunta aquí sería, en la semana 3, 14 de febrero, si, si no estoy mal, ¿te enfrentarás a chaos Latin, Latin Gamers? ¿Tienes uh -huh. alguna sensación de enfrentarte a un equipo de tus inicios y en el que más, te has, pues, más tiempo has estado en tu carrera? Uh -huh. um, sí, o sea, va a ser un poco extraño porque comentaba: eh, una de las finales que me enfrenté fue a Kikimori Nisuru cuando estaba en calleje y ahora él es el jungla de calleje uh, Pero no sé, o sea, siento que calleje eh, es un nombre hoy en día, no están las mismas personas, eh, no está Francisco, entonces eh, no siento que, que tenga como gana en especial de jugar contra KLG, pero sí creo que para el fanático y para el espectador va a ser excelente, va a ser extremadamente divertido, pero eso, o sea, no están los mismos jugadores, no está el mismo dueño, no siento que sea el mismo KLG antes, entonces no siento como esa gana de Yo creo que si hubieran estado las mismas personas, sería el enfrentamiento que, que más ansias tendría. Mm, ok, interesante, sí. Muchas gracias. gracias, gracias. Perfecto. Eh, bueno, tiene mi compañero Pedro de Sentinela de Control y Reset, nos mandó su, su pregunta, porque tiene problemas con su audio, y dice, la pregunta sería, el ¿cómo Sir se dará a conocer ante los nuevos espectadores de la LLA y cómo se encuentra la sinergia de trabajo en el equipo al ser un proyecto nuevo? Uf, ¿Cómo me quiero presentar? Um, creo que esta vez me quiero presentar un, un poco menos, um, Sería, no sé si, cuál, cuál sería la palabra, pero me gustaría... Tomar como una postura más chill en la entrevista es intentar no ser tan, tan trash talk, porque obviamente yo estoy entrando a la escena nuevamente, eh, para muchos yo soy una persona nueva, eh, no llevo años acá, entonces creo que tengo que entrar y demostrar mi nivel y, y demostrar que soy bueno y que merezco estar acá antes de poder llegar y decir que soy el mejor, entonces ese es mi, mi, mi enfoque. Y la segunda parte, yo creo que esto es todo un proceso. Empezamos a entrenar hace poco. Como equipo, vamos a ir mejorando a lo largo de la temporada. Tenemos jugadores nuevos. No creo que al inicio partamos con los resultados que algunas personas piensen que vamos a ser el mejor equipo. Y nada, no nos afecta. Sabemos eso y creo que eso es súper importante. Saber que vamos a perder, saber que vamos a jugar mal, saber que vamos a mejorar. Y yo creo que los equipos que logran entender eso, que es parte de un proceso y que si confías en el proceso en algún momento va a ser un buen equipo, uh, es lo más importante. Porque muchas personas se rinden en el camino, eh, pierden, digamos, las ganas, se desmotivan. Y como dije, para mí la motivación sirve, pero si es que es lo primario que usas para poder, no sé, mejorar, entonces estás mal y deberías aprender un poco de disciplina. Entonces, yo creo que tenemos muy buena disciplina. Todos los jugadores están entrenando mucho. Tenemos muchas ansias de mejorar y confío en el proceso. Simplemente confío que acá unos meses más, cuando llegue la hora de jugar en playoffs, vamos a ser un equipo que pueda pelear por, por el título. Perfecto, muchas gracias. gracias. Eh, eh, no sé si quieras preguntarnos de, de Ricky de Monster Gaming o ya no vas a hacer preguntas. Más para confirmar y seguir con... Bueno, mientras nos contesta, seguimos con Julio. Muchas gracias. <risa> Hola Tayur, buenas tardes. ¿Cómo está Julio? ¿Todo bien? Bien, eh, bien, acá andamos. Eh... <risa> De, de Rocking Games para México. Eh, sabemos de que todos los jugadores dan las opiniones ¿no? para la cuestión de que viene, para este split. Sin menospreciar a, a Brasil, estuviste eh, en, en Liga Europea con el extinto Splice, ¿qué viste o qué hacían en, en Europa que viste que faltaba acá en Latinoamérica? O sea, ¿cuál fue tu, tu parte de opinión para decirles sabes, que esto se hacía allá y salía muy bien y aquí no lo vemos, ¿qué podemos cambiar? Bueno, yo creo que hay dos cosas, y el problema es que algunas cosas no las podemos cambiar. Entonces, saber que no las podemos cambiar y buscar una solución en el primer paso, uh, el entrenamiento solo que iba ya es increíble. O sea, está la LEC, que es la primera liga, y después hay como nueve ligas regionales. O sea, está la de Francia, la alemana, la liga polaca, la española, y todas esas ligas tienen ocho equipos Y también hay una cantera de, so de tercera edición que sube a la segunda edición, entonces si te pones a pensar al tener tantos jugadores profesionales y ver la liga, digamos, o, o lo de Challenger y ver que el top 200 son todos jugadores profesionales y hasta el número 500 ves puros jugadores profesionales, es súper interesante porque el ambiente de entrenamiento, allá nos cancelan un entrenamiento y literalmente hay un grupo en Skype que en 10 segundos uno entra y encuentra un entrenamiento hay tanto equipo, tantas posibilidades, tanta forma de entrenar eh, las colas en el solo queue son mucho más bajas que lo que son en Norteamérica en Latinoamérica Sur, en Brasil, entonces el poder entrenar siempre, a pesar de que sean las 2, 3 de la mañana y siempre tener a alguien con quien entrenar um, es buenísimo, se generan nuevas ideas dentro del mismo solo queue, se ven nuevas selecciones, entonces eh, es como un ambiente que te fuerza a mejorar es un ambiente extremadamente competitivo y creo que eso es muy positivo al tener tanto equipo y tantas cosas y lo otro creo que es simplemente la estructura yo me di cuenta, que ahí ahí yo empecé a aprender un poco la importancia de lo que es tener una buena dieta hacer ejercicio el elongar, tener una buena postura tener un, un setup ergonómico eh, todas esas cosas al fin y al cabo están a ayudar en, en el 1% cuando estés en una final jugando contra otro equipo que entrenó las mismas horas que uno eh, todo el día y que va a marcar la diferencia al final entonces eso creo que son las dos cosas que más diferencia marcaron en mi pasado Europa versus cuando estuve en Latinoamérica Perfecto, gran respuesta, muchísimas gracias Starwolf y bienvenido ti, de vuelta Julio. Gracias, gracias. Nos faltan ya 15 minutitos para terminar, así que hay que Este ¿Sigue tú, Víctor Hugo? ¿Me escuchas? Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, eh, quiero llevarte al lado personal, eh, hablando eh, sobre lo actual que estamos viviendo a nivel mundial, la pandemia, aunque en realidad... A los gamers al principio esto de la cuarentena como que nos pegó mucho porque siempre fuimos como medio retraídos de quedarnos en la casa, pero obviamente al nivel competitivo cómo ves que, que van a afrontar las limitaciones que puedan tener o que ya han tenido obviamente tú personalmente y como equipo en, en o sea los, las, las limitaciones que vamos a tener como por el covid por la pandemia la cuarentena y todo eso. Perfecto. Bueno, después de haber estado dos años jugando online desde la oficina, eh, tenía muchas ganas de jugar presencialmente, aunque fuera sin público, pero no lo sabía por hacer, va o sea, jugar en casa, entonces es un poco deprimente porque tenía muchas ganas de jugar ya en un escenario, es otro sentimiento totalmente. Y nada, no cambia mucho, simplemente entramos en la casa, somos súper responsables, eh, estamos intentando hacer lo máximo que nosotros podamos dentro de lo que se puede para evitar contagios dentro del equipo y aportar nuestro grano, o sea, no salimos a la casa. No invitamos personas, eh, se limpia todo lo que entra eh, y simplemente somos súper responsables porque yo creo que sería el fin de la liga para nosotros si es que nos contagiáramos entre nosotros. Y también como dije, o sea, creo que es importante como nosotros como personas eh, dar lo máximo que podamos e intentar reducir... Eh, las, los contagios. O sea, creo que eso, amaya de ser pro player, gamer, lo que sea, creo que cada persona debería intentar hacer lo máximo posible para, para mejorar la situación para todas las otras personas y obviamente las personas que están ahí presencialmente, eh, como los doctores, las personas de, de primera línea que están viviendo la pandemia más de cerca que nosotros, que gracias a Dios, o lo que uno crea, podemos estar en la casa jugando videojuegos y no tener que exponernos. Entonces, yo por lo menos soy muy muy agradecido por la situación en la que estoy y obviamente intento aportar mi grano de arena y ayudar a las personas que no, no son tan afortunadas. Gracias y éxito. Gracias a ti, Víctor. Perfecto. Seguimos con Yuridiana Cruz yo no me pregunta estás soy Yuki ay perdóname, perdóname. si <ríe> sí quieres le pregunto algo <ríe> ya desayunas no discúlpame discúlpame <ríe> me con Claudio discúlpame Liz. con Claudio ¿nos escuchas? bueno entonces con ya ¿Dónde? Bueno. Y es tú y Luis. Oh, sorry, sorry, no, no, ah, okay. no, no sabía qué iba a pasar yo. Hola, mucho gusto. Yo soy Yas de Son of KS. Hola, Wolf, bienvenido otra vez. Muchas gracias, Yas. Un placer, gracias por la oportunidad de la entrevista. Espero que estés bien. A ver, una preguntita que yo creo que muchos quisiéramos saber eso. ¿Cuál crees tú que es el principal pilar de tu preparación como jugador? Um, siempre prepa la preparación mental. Yo, yo siempre he pensado que a, a veces uno ni siquiera está al nivel del rival o ni siquiera está al nivel de la competencia, pero si es que uno realmente piensa que lo puede hacer, va a encontrar una solución. O sea, yo muchas veces, a lo mejor no era el mejor jugador en el momento y jugaba contra el mejor jugador y le podía ganar simplemente porque mentalmente yo sabía que le podía ganar. Y a lo mejor él, siente que era mucho mejor que yo, no tenía esa misma mentalidad. Entonces, para mí es una preparación mental... Um, no es una carrera corta, una carrera de 3, 4 meses. Entonces, poder mantener el mismo estado mental, no rendirte. Y yo creo que el problema más grande que le pasa a los jugadores profesionales es que se estancan con un problema que no pueden resolver en vez de ir al próximo y continuar siendo productivo y buscando solucionar los problemas. Entonces, yo creo que el, el mental es muy importante a la hora de competir y también a la hora de buscar solucionar los problemas y no estancarte con algo que simplemente se puede solucionar de otra forma o puedes mejorar en otro aspecto y después volver a ese problema. Ah, muchas gracias por compartirlo gracias ti, Perfecto, ahora seguimos con Claudio Gómez ¿Nos escucha? Ok, entonces me brinco ya eh, Emilio Martínez, ¿nos escuchas? Sí, buenas, ¿cómo va? ¿Cómo estamos Emilio? ¿Todo bien? Todo tranquilo Bien, eh, con el hecho de que salió Newby y, y José de Odo de la liga, ¿no? Y que llegan muchos rookies eh, de, las ligas, sí. eh, del, de las ligas de que organiza la Liga de Videojuego Profesional de los distintos países de Latinoamérica. ¿Qué, qué equipos ves como eh, los principales líderes que van a estar en la liga? Y bueno, o sea, yo creo que... Los fanáticos como que están menospreciando a Exxon y a KLG. Uh, yo tuve la oportunidad de enfrentarme a Jackpot y a Rainbow, que es el carril central y el top laner de Exxon. Y a mí me ganaron en un, un cuarta final, o, creo que era semi, semi creo que era, um, contra, contra ellos. Y de hecho ellos subirán a la primera división de Brasil y que era, que era mi objetivo. Son jugadores con mucho talento, mucha trayectoria. Rainbow se enfrentaba a Faker. Um, yo creo que todos los equipos tienen la oportunidad de ganar. Para mí, la gente está tan acostumbrada a que haya un peor equipo que para mí esta liga no está. O sea, claro, puedes considerar que LG, pero ese no es el mismo equipo que la temporada pasada dejó afuera Infinity. Um, para mí es así. O sea, yo creo que todos los equipos son rivales a vencer. Obviamente, si lo miras por nombres, puedes decir que, qué Extra, el Rainbow Seven, que Isuru, que ese... Pero realmente creo que esta vez, como yo, como la persona dentro de la competencia, creo que va a estar súper peleado y creo que todo el equipo eh, van a tener una oportunidad de entrar en playoffs. Genial, muchas gracias. Gracias a ti, Emilia. Un placer. Perfecto. Ahora seguimos con Carlos. Carlos Cantor. ¿Nos escuchas, Carlos? Bueno. Entonces seguimos con Margarita. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, todo bien. ¿Qué tal, Margarita? Hola, Diergulf, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Eh, bienvenido de vuelta bien. a la Liga, te lo han dicho mucho, pero bueno, <ríe> una vez más no sea? molesta. Eh, de etcétera TV. Eh, <ríe> Tú el año pasado demostraste gran talento y gran conocimiento en el juego como analista en algunas transmisiones. Mi pregunta es, ¿vas a ocupar ese gran conocimiento del de juego en el juego colectivo, digamos, como equipo? ¿O piensas dejarle todo ese trabajo, digamos, a coach o analistas dentro de Isurus? Eh, ¿Vas a tú compartir ese conocimiento con tus compañeros y con el equipo o lo vas a dejar más, más para ti? Bueno, eh, obviamente mi, mi motivo por la entrada de Zuru es ganar. Entonces cualquier cosa que pueda aportar al equipo dentro y fuera del juego eh, lo voy a hacer. Um, por suerte trabajar con Yeti y con Rebe ha sido un agrado total. Uh, me dan el espacio y me tienen el respeto necesario para que a veces yo también pueda hablar y pueda opinar en un punto que no siempre se puede. Entonces soy muy, muy agradecido a eso. Obviamente siendo una persona que recién está llegando no siempre te dan la libertad de hacer eso. Y nada, yo intento aportar mucho en lo que es la comunicación clara dentro del juego. Juego, eh, darle dirección al equipo para poder jugar para el próximo objetivo. Y fuera, los ju fuera, fuera del juego, intento aportar en los reviews, dar mi punto de vista y hacer que el equipo, por lo menos, todos estén en la misma página y tengan las mismas conclusiones. Creo que es la mejor forma de mejorar como equipo, es que cuando llegues a vivir el mismo escenario nuevamente dentro del juego, ya todos sepan lo que quieren hacer. Y poco a poco, con el tiempo, eh, ya aprendamos todos los escenarios que podamos llegar a enfrentarnos y ya empezar a tomar como una respuesta instantánea y no algo que diga como, hey, podemos hacer esto o vamos a hacer esto. Y ya todos saben lo que tienen que hacer. Entonces, una decisión que antes nos podía tomar 25 segundos al inicio de la temporada, eh, ya hacia al final nos puede tardar 3 o 5 segundos para todos entender lo que tenemos que hacer en cada situación. Entonces, eso. O sea, siempre he sido una persona que, que le encantaba aportar, le encantaba las discusiones, el análisis y todo. Entonces, haber tenido la oportunidad para poder ser eh, analista, eh, trabajar con otro equipo y también trabajar ahora con Isuru y que me den el espacio para poder dar mi opinión es excelente. Perfecto. Mucho éxito en la liga. Que les vaya súper bien. Muchas gracias. Ok. Ahora sigues tú, Aura. buena tarde ¿Me escuchan ahí bien? Sí, se te escucha súper. Perfecto. Eh, pues felicidades por volver, Wolf. Mi duda sería más bien acerca de esta meta que tienes de, de terminar con este estigma de la edad en los eh, jugadores de eSports. Eh, okay. En este sentido, ¿cuánto tiempo te ves tú todavía jugando? Y no sé si ya tengas un plan para después cuando tengas que retirarte, si estés pensando a lo mejor en ser entrenador, ¿qué estarías viendo en eso? es muy difícil ver el futuro um, ya el momento de hecho que como que no estuve jugando la temporada pasada me llegaron ofertas como trabajar dentro del equipo como manager como gerente eSports como entrenador como analista entonces realmente no sé si, si es que voy a estar en los eSports en un futuro porque en algún momento me gustaría estar ya con mi esposa y obviamente este es un trabajo que me, me hace viajar mucho y no me deja estar tanto tiempo con mi pareja pero honestamente no sé en ese nivel y el tema de la edad para mí, lo que pasa es que antes era un estigma muy grande yo ahora digo como un jugador como Jensen que es un jugador con mucho talento en Norteamérica recién firmó un contrato, un mega contrato de tres años a los 26 años entonces yo quiero competir hasta que no no es hasta que no pueda, hasta que no quiera esa es la palabra para mí, voy a competir hasta el día que diga, ¿sabes qué? vale más la pena estar con mi esposa, estar en casa estar con mi familia, por sobre competir y cuando sienta eso eh, creo que ahí voy a dejar de jugar. Porque yo le contaba a mis compañeros ahora una historia súper divertida. Yo estuve viajando estos últimos dos, tres años. Y creo que por primera vez este año, fue la primera vez que lloré cuando me, me despedí de mis viejos, porque por primera vez vi que tenían cana. Y como que poco a poco te vas dando cuenta que el tiempo va pasando. Nosotros estamos en esta burbuja compitiendo. Yo estoy desde... Tengo 15 años, ahora tengo 24, y no te das cuenta que el tiempo pasa. Entonces, igual dije, wow, puedo competir hasta los 30, 35 y hacer todo esto, pero ¿en qué momento voy a, voy a estar con mi familia? Si yo me fui súper joven de la casa, yo a los 14 años eh, fui a mi primera Gaming House, y desde ese tiempo, como que no paso tanto tiempo con mi familia. Y nada, creo que con el tiempo, como que la realidad te va golpeando, y creo que esa es una de las grandes razones por la cual varios jugadores también deciden retirarse. Perfecto, muchísimas gracias y felicidades. Gracias, ahora que estés bien. Ok, ya nomás quedaría una preguntita, disculpen a los que ya no tuvieron chance de preguntar, que nos está comiendo el tiempo. Este, nos pregunta Carlos Cantor, que bueno, ¿cuánto tiempo duró la pretemporada de Sur? <risa> la pretemporada de Sur, yo, yo llegué, ¿cuándo llegué? Creo que llegué el 14 de enero, literalmente. Um, Originalmente, yo pensaba que la haría partir en febrero, um, tuvimos muchas cosas que hacer, como el tema de los visados, para no tener problemas de que nos deporten algún jugador que había pasado hace años atrás. Entonces, tuvimos todo el tema del COVID, la preparación de la casa, asegurarnos que todos los arreglos de la casa se hicieran antes de que los jugadores. Entonces, tuvimos que hacer muchas preparaciones antes para asegurarnos de que todos los jugadores lleguen bien. Uh, es un poco malo porque llegamos tarde. Creo que somos uno de los equipos que más tarde llegó, a pesar de que hay equipos que empezaron entrenando en diciembre. Pero sí creo que, que fue súper responsable por parte de Isuru Y nada, yo creo que el tiempo es importante, pero si sí, aprovechamos el tiempo que tenemos, no hace una gran diferencia. Pero igual soy bastante agradecido a Isuru por tomar las precauciones necesarias y no, no que llegáramos, no sé, dos semanas antes y tuviéramos una persona solucionando un problema de agua o tuviéramos personas entrando a la casa porque creo que sería bastante irresponsable para nosotros para la, la organización, para el fanático, para las marcas y también para la persona que estaba trabajando acá. Tener que trabajar con 10 personas entre una casa y no saber qué han hecho, pueden tener cualquier cosa. Y hoy en día creo que tomar esas precauciones son bastante necesarios. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. <ríe> ya, ya nos contestó, Carlos. Pero bueno, pues no sé si quieras agregar algo más para ya terminar. ¿Yo? Sí, algún... No sé, no, no, no sé si, a hay, lo hay, hay, mejor Carlos, no, no te respondí la pregunta como quería, o sea, no sé si quiere algo más, porque no hay mucho más que agregar. O sea, era eso, o sea, la pretemporada partió recién, para nosotros fue el 14 de enero, cuando recién llegamos, y el primer entrenamiento fue el 15. Ya, yeah, perfecto, perfecto, Carlos. Ok, pues bueno. Muchas, muchas gracias por tu tiempo. Disculpen a los chicos de prensa que ya no nos dio tiempo de, de que preguntaran, pero bueno, esperemos que para próximas ocasiones si se pueda. Y bueno, mucho éxito para lo que viene. Ya. Gracias a usted.